Bueno pues muchas gracias Nuria. Eh, cuando ayer estaba terminando la presentación entre la noche y esta mañana iba pensando en el discurso que íbamos a tener hoy, en, iba a tener hoy aquí en el seminario. Pensaba cómo condenso siete años de programa educativo eh, en media hora para que puedan entender la estructura, el impacto y lo que y, y todo el engranaje, todos los equipos de personas, recursos. ...todo lo que, lo que nos ha obligado a aprender los que formábamos parte de, del programa. Y pues haciéndole caso a Javi Pérez, pues dije... ...¿Cómo se cuentan las historias? Pues desde el principio, ¿no? Desde el origen. No, no os voy a torturar. Pero bueno, el programa educativo, deporte inclusivo en la Escuela... ...cuando surge en el 2012, la, eh, la cátedra, que inicialmente era un centro... ...que eso la gente no, no lo sabe... Éramos un código de proyecto dentro de la OTT, en la Universidad Politécnica de Madrid. Y creo que en el mejor de los sueños de Javier y de todo el equipo, pues nunca pensamos que un día ni el programa ni el centro se fueran a convertir en una cátedra de, de estudios. Ni que el programa, cuando se diseñó, pues iba a tener siete ediciones posteriores. El programa tiene un carácter eh, igual, el mismo carácter que tiene el CEDI. ...con cuatro líneas fundamentales que lo componen... ...la investigación, todo lo que hacemos siempre está presente en la investigación... ...en el programa educativo también, luego os contaré pinceladas... ...una línea muy importante de formación porque es un programa educativo... ...pensado para el profe de educación física... ...la parte de actividad, una transferencia a la práctica... ...real, pura, porque somos antes que investigadores... Somos profesores de Educación Física y lo que hacemos tenemos que llevarlo a la práctica. Cuando hablamos de investigación yo siempre digo lo mismo. Muchas veces es un ensayo-error, ensayo-acierto. Cuando hacemos cosas por primera vez, como nos pasaba a nosotros cuando se diseñó el programa educativo, no sabíamos si lo que nosotros teníamos en la mente y volcábamos en un papel, luego cuando se llevara a la práctica iba a funcionar. No. Por eso el programa tiene una carga de investigación-evaluación tan potente la línea de publicaciones y difusión, porque no tiene sentido que lo que hagamos nos lo quedemos para nosotros como nuestro tesoro, ¿no? Cuanto más gente forme parte de él más gente pueda compartirlo y pueda sumar, mejor. Y una última línea que inicialmente en el programa, tanto en, hay un paralelismo ni en el programa ni en la cátedra, eh, se pensó a priori, que era la, la parte de asesoramiento y redes de trabajo, pues al final el programa ha tenido también esa línea que nos ha permitido trabajar en colaboración y asesoramiento con, pues, con otras entidades. Eh, como veis, las dos únicas imágenes que hay ahí, eh, la primera es el del programa, que era un programa en libro, pensar que estábamos en el 2012, la última imagen es un pantallazo de la plataforma, porque actualmente el programa ya, es, ya tiene una transformación eh, digital, y os voy a contar, más allá que de todo el, el programa en sí para que veáis ese proceso, cómo hemos ido llegando a este punto. Puede ser que muchos de vosotros estéis ya en proyectos, en programas o simplemente tengáis ideas y lo que os voy contando os sirva pues, para encender una luz o ver un poco bueno, pues, cómo lo hemos hecho nosotros. Puede ser que os ayude. Eh, el diseño del programa, eh, no os preocupéis, no, no vamos a entrar en revisiones bibliográficas, nada de eso. Pero sí que me gustaría eh, que entendiese eh, la estructura sólida fundamentada en evidencia científica que tiene el programa. ¿Por qué? Porque no muchas veces digo, nosotros no... Dentro de nuestra locura no, no éramos tres, cuatro, cinco, diez locos eh, diseñando un programa. Hicimos una revisión bibliográfica durante más de un año y medio. Vimos a nivel internacional qué se estaba haciendo. y bueno. Una de las grandes conclusiones fue que cada uno hacía lo que podía o lo que creía que podía funcionar pero que los programas educativos son muy distintos y es muy difícil comparar entre sí los resultados. ¿Por qué? Pues por ejemplo, pues porque difieren en los objetivos. Nosotros finalmente decidimos que nuestros objetivos iban a estar enfocados al profe de educación física pero también al alumnado, tanto con como sin discapacidad. ¿Qué modelo teórico íbamos a utilizar? Pues después de estar viendo dijimos, bueno, pues la teoría del comportamiento planificado, ¿por qué? Porque nosotros queremos un programa que ayude a formar creencias y que esas creencias eh, acaben mm, formando actitudes. Por eso necesitamos un modelo teórico, que era esa teoría. La teoría del contacto, porque La teoría del contacto tiene unos postulados que nosotros queríamos utilizar para fomentar el trabajo entre personas con y sin discapacidad. La frecuencia, aquí cada intervención era de un día, tres días, cuatro meses. Queríamos salir de la dinámica de, un, de programas educativos que fueran puntuales porque queríamos dar una estructura sólida, constante y continua para el profe de educación física. ¿Qué estrategias utilizamos? Pues eh, finalmente nosotros decidimos utilizar mm, tres estrategias combinadas, que luego os las contaré, pero bueno, a nivel internacional... Pues uno hacía información, otro simulación, otro persuasión. ¿Hacia qué tipo de discapacidad nos vamos a dirigir? Vamos a focalizarnos solo en una, queremos trabajar varias. ¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer la selección, la tipología de centros? Y luego los contenidos. Podríamos haberlo hecho pues, con talleres de escritura ¿no? o de, de cocina, pero nosotros éramos profes de educación física, así que nuestro contenido... ...tenía que ser el deporte... ...y en concreto el deporte adaptado... ...planteado con una metodología inclusiva... ...los objetivos siempre los tuvimos muy claros... ...que era principalmente... ...queríamos propiciar... ...una práctica eh, deportiva inclusiva... ...en el ámbito de la educación física... ...queríamos apoyarnos en el deporte adaptado... ...y por tanto promocionar... Eh, ...siempre con metodología inclusiva... ...y finalmente queríamos concienciar y concienciar no solo al profe de Educación Física sino también a ese alumno sin discapacidad que forma parte de las clases y que muchas veces nos dicen, pero bueno, pero no lo que queréis no es incluir al alumno que tiene discapacidad, sí, sí, claro, pero es que ese alumno que no la tiene en un futuro será un profesional y lo que buscamos es una interacción entre personas con sin discapacidad que necesita de personas sensibilizadas y concienciadas. Finalmente este es el diseño eh, al que llegamos y bueno pues veis nosotros utilizamos tres estrategias, información, simulación y contacto directo, las combinamos y, y, en forma de acciones, charlas de deportistas paralímpicos gracias a, al Comité Paralímpico Español que en esta andadura desde el 2012 siempre nos ha acompañado y, y nunca ha dudado en ello y materializamos todas esas estrategias científicas en acciones y esas acciones las pautamos en fases. Actualmente, por la propia evolución del programa, que ahora os cuento, pues no trabajamos en esas mismas fases, pero sí en esas acciones. 2012, pues ¿qué hacemos? Sacamos un libro y el libro son propuestas de unidades didácticas por ciclo con una serie de contenidos, como el grupo experto de metodología, educación física, actividad física adaptada, consideraban que eran los contenidos más propicios para esos, esas etapas. Aquí tenéis los contenidos que tenemos actualmente. Inicialmente empezamos con 11 modalidades deportivas planteadas inclusivas. Hoy por hoy estamos en 21. Así es como ahora aparecen en la plataforma, que luego trastearemos un poco. Y bueno, pues eh, algunas de las modalidades, como por ejemplo puede ser rugby, cuando entras en ella tienes rugby en silla sí, y rugby para discapacidad intelectual. Igual ocurre con baloncesto. O en el caso de judo, de judo, que es para discapacidad visual y lesión medular, son diferentes. Pues, eh, ¿Qué recursos didácticos utiliza el programa? Pues el lenguaje que utilizamos los profes, ¿no? Pues tareas, eh, fichas con contenido teórico para el profe, de ahí extraemos unas fichas para el alumnado, cuestionarios evaluativos y luego los recursos audiovisuales, que hay de dos tipos, eh, un vídeo de introducción del deporte, esta estructura la tienen todas y cada una de las modalidades y un vídeo ejemplificativo de tres tareas que se consideraban que podían ser igual las más complicadas de llevar a la práctica y que necesitaban pues, de ese apoyo visual. Los recursos materiales, que al final son el gran condicionante ¿no? de cuando llevamos contenidos a la práctica. Pues, aunque esto también ha ido evolucionando en el programa, eh, durante las primeras ediciones, eh, gracias a que teníamos apoyo y recursos económicos, hemos podido donar material a los centros educativos que participaban en el programa. ¿Por qué? Porque queríamos que luego el programa continuase sin necesidad de depender estrictamente de, de nuestro material. Hay dos tipos de material, el que donábamos al centro que eran pues, por más bajo coste económico, como pueden ser antifaces, pelotas de golf o balones de fútbol cinco ciegos, entre otros. Y luego un material que por coste pues, eh, solo podía ser prestado, que eran 10 sillas de rueda y 2 juegos de bocha. Todo se planificaba. Eh, claro Paralelamente a esta implementación de, en el programa, se da una parte de investigación, con lo cual nosotros el programa lo tenemos pautado y planificado, dentro de un calendario, de manera que sabemos en cada centro qué va a trabajar cada profe de Educación Física en cuanto a contenido y en cuanto a eh, curso. De manera que siempre hemos sabido, hemos tenido totalmente controlado para poder luego medir efectos. Nuestros colaboradores. Pues, esto no tiene sentido, ¿no?, hacerlo solo. Eh, no tenía sentido que si vamos a promocionar deporte adaptado y paralímpico, no contásemos con las instituciones abanderadas del deporte. Eh, pues ahí tenemos un Consejo Superior de Deportes, un Comité Paralímpico Español, por supuesto las federaciones del Deporte Adaptado. Por suerte ya tenemos, inicialmente no estaban todos esos logos ahí, eh, por suerte ahora ya tenemos federaciones unideportivas que apoyan al programa. Y os pongo algunos ejemplos que han sido hitos eh, este último año de edición del programa. Como puede ser pues, que la Comunidad de Madrid, por primera vez, ha apoyado el programa educativo, no solo dándole difusión en todos los centros educativos de la comunidad, sino que además nos ha apoyado con recursos materiales que iban a los centros, por ejemplo. O Down España, que sin ser una entidad propiamente ligada al deporte, trabaja en la integración social y el fomento del empleo de personas con síndrome de Down, Entendía que el deporte inclusivo era una herramienta fundamental para ellos de transferencia a la, las personas con síndrome de Down. Ya tienen su propia sección de deporte inclusivo, que tenemos el placer de poder colaborar con ellos. Y además, este año han apoyado económicamente para el desarrollo de contenidos, como puede ser el rugby para discapacidad intelectual, que ya forma parte del programa. O por ejemplo, FESBA, la Federación Española de Badminton, que dentro de su programa de promoción del badminton a nivel nacional, la parte de badminton inclusivo es la del programa educativo. Eh, ¿Por qué llegamos a esta versión del D2.0? Pues porque al final los programas, nosotros siempre decimos que son seres vivos, van creciendo y tú no, no sabes para dónde se van a ir derivando. Después de cinco ediciones, eh, socialmente había cambiado tanto la perspectiva del deporte y la discapacidad en tan poco tiempo que el programa pedía eh, expandirse, pedía abrirse principalmente empezaron a demandarnos esos contenidos que estaban focalizados solo para el ámbito educativo y contextualizado en un currículum de educación física empezamos a tener esa demanda desde otras instituciones del deporte, federaciones, clubes con lo cual Seguir hablando un lenguaje educativo no encajaba con ese tipo de institución, pero sí el contenido. Con lo cual le dimos una vuelta para salir de objetivos puramente conceptuales, procedimentales, actitudinales, competencias, para hablar de eh, tareas planteadas por niveles. Un nivel de iniciación, uno de progresión y uno de perfeccionamiento. El profe de educación física se lo lleva a su terreno pero cuando hablamos de un técnico deportivo o un entrenador también tiene la posibilidad de poder encajarlo en el suyo. Eh, llegaba un momento que teníamos una creciente demanda de, de centros educativos. Le eh, Habíamos dado visibilidad al programa. Había eh, más, cada vez más centros a nivel nacional que nos conocían. Era imposible poder atender una demanda a través de un libro y con una estructura tal y cual la teníamos plantada en las primeras ediciones. Además, ahora, lo, ahora os lo enseñaré, eh, ¿qué hacíamos con los centros educativos que ya habían participado en el programa? No estaban al mismo nivel que los centros que se incorporaban nuevos. Entonces, había que darle una pensada. La necesidad continua de estar actualizando contenidos. ¿Por qué? Pues porque en el libro deporte inclusión en la Escuela aparecen 11 modalidades. Hasta llegar a 21, ¿cómo hacíamos? Íbamos sacando un libro cada seis meses, cada año. Y luego la propia sostenibilidad del programa. Pues al final la tendencia es que los centros educativos, eh, los clubes, las entidades que quieran trabajar en el ámbito del deporte inclusivo, no, dep no dependa del programa. Puede hacer un programa sostenible de manera lo más independiente posible a nosotros. Y no nos quedó más remedio que, que pues, dar el salto a esa transformación digital. Actualmente, pues el programa. Eh, la gran herramienta sobre la que se centra es la plataforma Deporte Inclusivo en la Escuela. Voy a ver si me permite... No me va a permitir acceder desde aquí. Eh, os enseño la plataforma. La plataforma tiene dos partes, una privada y una pública. La parte pública, bueno, pues eh, en qué consiste el programa, quiénes somos, quiénes son los expertos que están detrás de cada una de las modalidades. Características, formas de participación, deportes, eh, eh, las noticias principales que vamos sacando sobre el programa y el contacto. Y luego, como veis en la esquina superior derecha, nosotros a lo, para poder acceder a todo el material, eh, damos un, una clave de acceso a los usuarios, donde pueden acceder a los vídeos, tareas, componer sesiones y... Mm, eso lo damos de manera totalmente particular, no está en abierto, aunque no tiene ningún coste económico, por supuesto, pero bueno, sí queremos que el programa, pues más o menos tener un cierto control de quién accede al material y el uso que, que se le va a dar. Eh, luego en la parte del workshop eh, os enseñaré cómo podemos componer sesiones. Puedes ir viendo todas las tareas de todas las modalidades deportivas y vas arrastrando la tarea, la compones en una columna y te descargas un PDF, con lo cual para el profe de Educación Física es ideal. Nosotros preguntábamos, ¿qué es lo mejor que nos puede pasar como profe de Educación Física? Tardar poco en hacer una sesión, ¿no? Bueno, pues esto es añadir, añadir, añadir, añadir, descargar. 15 minutos, media hora, 10, lo que quieras. Se te va guardando en tu sesión, luego puedes ir modificándola. Y, y era una herramienta que, bueno, que además de, de ser una herramienta de práctica real, el uso diario pues eh, te lo facilitaba. Ah, al nivel de implementación, el programa nos obligaba, conforme iba evolucionando, a, pues, a intentar tener un diseño casi casi individualizado para los centros educativos. Después de, de muchas muchas muchas vueltas y, bueno, pues creímos que estaban las cuatro modalidades que igual podían encajar a todas las formas de participación. Podíamos tener una modalidad en las cuales se encontraran todos los centros veteranos, que nosotros le llamamos, son los centros de las cinco o seis ediciones anteriores, con sus diferentes características. Una modalidad que es eh, el DIE2, que son los centros nuevos que se incorporan al programa, pero que son de la comunidad de Madrid. El DIE3, que son los que son nuevos, pero que son fuera de la comunidad de Madrid, porque ya eh, llevábamos eh, cuatro ediciones trabajando a nivel nacional. Y la última modalidad, la del DIE 4, que podía ser ese diseño para centro educativo o entidad que no puede formar parte del programa íntegro, pero que sí que quiere empezar a hacer acciones puntuales. Las acciones del programa antes estaban eh, eh, pautadas por fases. ¿Qué ocurría? Pues que al avanzar el programa esas fases muchas veces ya con ese tipo de modalidades no encajaba. Dijimos, vale, pues esas fases las vamos a, a cambiar y vamos a hacer acciones. De manera que dependiendo de la modalidad deportiva en la que participes, te incluya o no una serie de acciones que tengan sentido con eh, la implementación del programa en tu centro, en tu entidad. De esta manera pues pueden elegir desde acceso a plataforma, jornada, evento, parte de formación presencial o online, el préstamo de material y demás. Claro, lo que os, eh, os comentaba anteriormente, el programa que surge para atender una demanda muy específica del profe de Educación Física, de repente eh, empieza a tener una transferencia a otros contextos, de manera que nos vemos pues igual dando una formación en una comunidad o en un ayuntamiento para técnicos deportivos municipales, por ejemplo, como puede ser un CETIF, un CRIS de las Acacias, eh, asesoramiento a clubes deportivos. El año pasado eh, fue hito histórico que en los campeonatos en edad escolar, los CESA del Consejo Superior de Deportes, por primera vez en la historia sale una convocatoria inclusiva. Pues bueno, pues fundamentándonos eh, y apoyándonos en los contenidos del programa, podemos ir eh, dando asesoramiento a esas federaciones, a esos clubes que quieren empezar a trabajar esos procesos de inclusión y, y, bueno, y no saben cómo. Para terminar, muy brevemente, eh, yo siempre lo digo a los alumnos, a, bueno, cuando estamos con compañeros, no tiene sentido eh, no evaluar. Cuando trabajamos en intervenciones tenemos que saber qué efecto tiene, porque tenemos que saber qué es lo que funciona, para repetirlo, y qué no funciona, para seguir trabajando en ello. Muy brevemente, la carga de... de eh, de investigación del programa, pues desde el 2012 empezamos a medir el impacto del programa actitud, autoeficacia, por ejemplo en el profe de Educación Física, autoestima y autoconcepto en el caso de alumnos con discapacidad, alumnos sin discapacidad, pues la actitud, actitud hacia el juego operativo con compañeros con discapacidad y una serie de herramientas que bien una la utilizamos tal cual estaban publicadas, otra tuvimos que validar y adaptar y otras las diseñamos nosotros. En el caso, por ejemplo, anecdótico del diario del profesor, que a priori era una herramienta con pues, una metodología muy cualitativa y que no creíamos que iba a coger tanto peso en la investigación, ha sido la herramienta que nos ha permitido luego analizar barreras y facilitadores en la práctica deportiva inclusiva en educación física y que luego además nos ha permitido saber cómo implementar ciertos contenidos en las sesiones desde la perspectiva del profe. Actualmente estamos en otra línea de investigación más enfocada a necesidades psicológicas básicas, estilos de enseñanza, tanto en eh, alumnos con y sin discapacidad como en el profesorado de Educación Física. Para terminar, pues, eh, al final, necesitas darle visibilidad a lo que haces y en el contexto del programa pues, se han llevado a cabo una tesis doctoral, nueve trabajos fin de máster de formación del profesorado y de investigación, once TFG's. Dos libros, 14 capítulos de libro y seis artículos científicos. Eh, muy rápido, porque sé que ya no tengo tiempo, los trabajos fin de grado y fin de máster nos sirven para conocer opiniones, percepciones y realidades que igual en sí mismas no tienen peso como investigación, pero que nos ayudan a mejorar el programa y por tanto la realidad educativa. ¿Otras acciones? pues eh, Nosotros nos apoyamos muchísimo en el alumnado de Grado de Ciencias del Deporte y el alumnado de Máster, tanto para el apoyo en los eventos deportivos inclusivos, diseños apoyándonos en su experiencia, revisión de recursos o para la aplicación de metodologías nuevas, como puede ser el aprendizaje y servicio. Los indicadores a día de hoy de participación, eh, casi 23.000 alumnos sin discapacidad, casi 300, bueno, 325 profes y 850 alumnos con discapacidad. Este es el uso de la plataforma, que si os queréis os lo puedo contar a lo largo de estos dos días a los, a los que os apetezca para ver un poco bueno, esa usabilidad y para dónde van los tiros. La plataforma nos dice mucho qué contenido se descarga más el profe de Educación Física, qué es lo que más le interesa, con lo cual nos sirve de cara a eh, líneas futuras. Los premios actuales que ha recibido el programa, el último, que me gustaría destacaros es el 7 estrellas de la Comunidad de Madrid. Y nada más, y muchas gracias por, por, por escucharme y estoy a vuestra disposición entre hoy y mañana lo que necesitéis. Muchas gracias.